Y acá está la música y ahora le ponemos ritmo a la mañana, Tano A ver Porque finalmente ayer se lanzó el tema que habíamos prometido Los palmeras junto a Cristian Castro ¿Quieren escuchar un poquitito? Sí, Dale, vamos Con tu piel y todos tus sentidos Abrázame Y deja que te quiera Que te ame una vez más Atame A una parte de tu cuerpo ya perdido Quémame me gusta Rod una mezcla, ¿no? Gusta? El, el, tiene ahí una onda, obviamente, mucho de los Palmeras... ...pero hay algo también de esa música... Eh, ...romántica, romántica en la, la letra... ...te digo que si escuchás la letra... tan sí. se a la piel de gallina, ¿eh? es, es potente, tiene mucha fuerza... ...tiene palabras fuertes, la canción... Eh, está muy bien llevada y además, eh, muy buen ritmo. Para mí, esto Ajá. ya es un éxito. ¿no? mira y esta posibilidad de la que hablamos, ¿no, Roddy? Que otorgan los, los tiempos de hoy, que es poder sacar un tema. Antes, era, antes era preparar claro. un disco, ¿no? Ahora. Exacto. Ahora podés sacar solamente una canción. Y, y creo que una de las cosas lindas que, que, que tiene el, toda esta movida nueva de la música son las colaboraciones, que hacen que los artistas estén. Eh, en un momento muy particular porque eh, muchos grandes eh, necesitan unirse a otros grandes para poder potenciar sus carreras, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo hoy en el mundo de la música. Es un poco la moda, pero también es eh, parte de una necesidad de los artistas de intentar sumar seguidores claro. en, en, en, este, en este nuevo formato, ¿no? Claro. y meterte uno, robarle al otro... Y el otro, robarle a uno exactamente, exactamente. Seguidores, Así públicos que bueno, diferentes. Ahí está, tema nuevo para disfrutarlo, para pasarla bien este fin de semana, chicos. Explota este tema de los palmeras en todos lados. Gracias.